Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le dirás en el calcañar, hola, qué tal, mi nombre es ya Salía. Sean todos bienvenidos a este programa de Escuela Sabática en el cual vamos a aprender cosas nuevas y extraordinarias acerca de, de la Biblia y sobre todo de Dios. Pero tengo en compañía unos compañeros que me gustaría que se presenten y que todos los conozcamos y sepamos quiénes son. Mi nombre es Benjamín García, eh, soy profesor de comunicación y, e investigación aquí en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala y estudio Comunicación y Medios. Hola, mi nombre es Miguel Arturo Rivero y soy estudiante de la Escuela de Música. Bien, nos preguntamos cuál es el tema en cuestión esta semana y el nombre es la caída. ¿Cuán importante es la caída? Pero antes de hablar acerca del caer, de tropezar y lo que implicó la caída de la humanidad, yo creo que es importante que primero pues nos dirijamos a Dios y oremos. ¿Nos puede ayudar, profesor? Claro que sí, les invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos en este momento, te damos las gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad para estudiarla, para aprender acerca de la historia de la humanidad y, como se dijo, sobre todo para aprender de ti y de la salvación que has provisto para nuestras vidas. Te rogamos que nos acompañes al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos inspire y esté también con todas las personas que ven esta programación para que podamos recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, primero vamos a definir lo que es el caer, pero de manera literal. El proceso de caer. Normalmente, cuando estamos aprendiendo a caminar, tendemos a caernos todos, ¿no? Muy, este, es muy común. Y antes de empezar a caminar, ¿quiénes son las que nos dan una advertencia de que podemos tropezar? Nuestros padres. Nuestros padres. Eh, ¿De qué otra manera podemos encontrar una advertencia antes de que nos caigamos? Señalamientos, podría ser. Con señalamientos, es cierto. A veces nos dicen que tengamos precaución, ¿no? Porque... ¿Está el piso mojado o algo? Y, ¿Y qué nos toca a nosotros? Ante tal advertencia, ¿qué nos toca a nosotros? Tomar precauciones. Sí. Tomar precauciones. Tomar Por preca ejemplo, Ajá. hay algunas indicaciones con respecto a la seguridad también. Eh, a veces en el auto o en la misma bicicleta, hace poco me pasó, eh, no, no me gustaba mucho usar el casco, ¿saben? hasta que sufrí una caída <risa> y me di cuenta de la importancia del casco, los guantes y de todos los implementos de seguridad que nos pueden librar de, de muchos accidentes, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Y, y es bonito porque cuando vamos a, cuando llevamos el sentido de caer de un niño y lo tratamos de usar al caer en la caída, la gran caída que registra la Biblia, nos damos cuenta que que también tuvieron una advertencia. ¿No es cierto? Me gustaría que busquemos Génesis 2, 16 y 17, por favor. ¿Leemos? Sí, claro. Dice así, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Ok, ahí tenemos una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia que Dios les dejó a Adán y a Eva? Que no comieran del fruto del árbol. Exacto. Y les advirtió lo que podía pasar si lo desobedecían. Así ya tenía, es. Ya tenían, eh, ya tenían, ya eran conscientes de la consecuencia que podía suceder. Cuando nos caemos hay consecuencias. Normalmente nos lastimamos. Eh, pues tú mencionaste, ¿no? Lo de cuando te tropezaste con la bicicleta. ¿Y qué consecuencias hubieron al, al hecho de desobedecer a Dios? ¿Nos pueden mencionar un poco qué consecuencias hubo? Pues eh, son consecuencias que nos llegan hasta nuestros días, ¿no? Claro. Eh, Dios, en la lección pasada estudiamos acerca de la creación, Dios había hecho el mundo perfecto, bueno. No sabemos cuánto tiempo pasó uh, cuando se dio esta caída, pero Dios había sido muy claro en sus instrucciones. Y sin embargo, pues varias circunstancias llevaron a, a la primera pareja a, a caer, a pecar, a permitir que Satanás eh, entrara en su, en su corazón, en sus dominios. Y, pues, las consecuencias, pues, fueron muy, muy desastrosas, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a analizar lo que dice la Biblia de las consecuencias, porque sí, es cierto, trascendieron. Me gustaría que busquemos Génesis 2, 17. ¿Me puedes ayudar con eso, Lili, por favor? Mm -hmm. El profe, ¿me puede ayudar con Génesis 3, 19? Y tú me puedes ayudar con Génesis 3.24. ¿Le podemos dar lectura? Ok, Génesis 2, 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Sí, aquí vemos la muerte. Cierto, vemos es, la muerte. Es, es, es la primera eh, consecuencia. La con y la siguiente, ¿cuál es? Eh, en el versículo 19... Eh, dice con el sudor de tu rostro en el capítulo 3 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás yo encuentro el trabajar el, el sufrir sufrir por trabajar exacto porque pues ellos tenían todo no tenían esa necesidad y ahora ahora y hace una misión otra vez a la muerte y se dan cuenta la siguiente consecuencia por favor Así es, en Génesis 3.24 menciona lo siguiente, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si nos damos cuenta, eh, también encontramos que no solamente entró lo que es el rigor del trabajo, sino también la Biblia nos habla que también fueron expulsados, ¿no? ¿Y qué llevaba el ser expulsados de, de, del Edén? ¿Qué, ¿Qué conllevaba? Llevaba dolor, llevaba este, ya no tener las cosas fáciles, llevaba su, sufrir un poco. La palabra sufrimiento no existía hasta ahí, hasta este momento. ¿Y qué sucede? Normalmente cuando nos caemos y hay una consecuencia... Este, que a veces puede ser una herida, pero en este caso pues fueron todas estas, ¿no? La muerte, la expulsión, ¿cuál más? ¿Cuál se me está pasando? Las de las que acabamos de estudiar. Eh, Sobre pues, el, el trabajo también, ¿verdad? Sí. El, el más trabajo, que el trabajo, también. porque considero que el trabajo es una bendición, pero ahora el sufrir por el trabajo, ahora ¿no? Sí el cansancio que ahora nos implica el trabajar. Ya no era como para desarrollar, para disfrutar, sino ahora es sufrir realmente, ¿no? Por... Una Por ganarnos el propio pan. Una maldición a la, a la serpiente y a la tierra y a la Son tierra. Cierto, eso lo vamos a ver un sí. poquito más adelante, pero sí es cierto. este Debido a esto se maldice a la serpiente y se maldice pues, a la tierra. Algo que me parece muy curioso también es que eh, se les menciona que el día que comían del fruto iban a morir. Entonces incluso yo me pregunto si es que ya había una concepción concreta de lo que era la muerte. Porque hasta ese momento todo había sido bueno, todavía ha sido eh, bueno en gran manera. Cada cosa creada en eh, base a su propósito. Y pues cuando reciben esta advertencia de ciertamente morirás, es como a un niño que quizás nun que nunca ha sufrido un accidente, se le hable sobre una fractura o sobre la rotura de un hueso y a veces no mide la consecuencia hasta que sucede. ¿Verdad? Y yo veo algo similar, veo mucha inocencia. Es que no conocían ellos la muerte, ¿no? Y es, es extraordinario saber que Dios, y lo vamos a estudiar más adelante, que Dios tiene una esperanza a través de esta caída. Pero lo vamos a analizar en el siguiente segmento. Me gustó hablar con ustedes acerca de esto, pero vamos a profundizar acerca del plan que tenía Dios más adelante. En los primeros dos capítulos de la Biblia aprendemos que en cada etapa de la creación de Dios, evalúa su obra como buena seis veces, ubicado en Génesis capítulo 1. Al final de la semana de la creación, durante su séptima evaluación, Dios valora su obra como buena en gran manera. Además, los primeros seres humanos se describen como arumin desnudos, inocentes, aún no seducidos por la serpiente que se caracteriza como arum, astuta. Los seres humanos desobedecieron el primer mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento y como resultado surgieron el mal y la muerte. En consecuencia, la primera pareja tuvo que abandonar el jardín del Edén. En este contexto de desesperanza se pronuncia la primera profecía de esperanza, el primer evangelio. La estructura del capítulo destaca dos temas principales, el tema de la tentación y el tema de la salvación. Gracias por seguir con nosotros. Eh, estuvimos hablando y abordamos un poco acerca de la, de la promesa, ¿no? la esperanza que Dios nos tiene a pesar de la caída. Pero me gustaría que primero analicemos la caída. O sea, cómo surge, por qué surge, qué fue lo que sucedió. Y me gustaría que de alguna manera me digan quién era la serpiente. Bueno, la serpiente está plenamente identificado. Uh -huh. eh, voy a leer en el último libro de la Biblia. Claro. Apocalipsis, capítulo 12, versículos eh, 7 al 9. Eh, bueno, voy a leer nada más el 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, a, aquí incluso usa varios, varios términos. Ser, eh, dragón también es otro, es otro nombre que se le da a Satanás. La serpiente antigua se llama Diablo también. Eh, creo que es importante saber y reconocer que... No fue, un, no fue algo eh, imaginario del mal. A veces se habla del mal como algo imaginario, ¿verdad? Es, era un, una persona. Bueno, yo me gustaría aclarar que primero vamos a analizar la serpiente rápidamente desde, do, desde dos perspectivas. La serpiente como creación de Dios, porque es un animal que Dios creó. Y la serpiente, en el término que usted menciona, que hace alusión, al enemigo de Dios o bien a Satanás. Y primero vamos a describir a la serpiente en cuanto a su creación, porque es parte de la estrategia que usó Satanás. Y ahorita vamos a analizar la estrategia que él usó para seducir a Eva, o para persuadirla más bien. Y vamos a ver cómo era la serpiente, hablando en creación divina. Pues la Biblia dice en Génesis 3.1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Entonces, si hablamos desde la creación, podríamos decir que Satanás eligió al animal más astuto, ¿verdad? De toda la creación. Claro. Y también menciona que era hermosa. Incluso menciona sus alas, su color dorado. Estamos hablando de que visualmente era algo que llamaba la atención. Usó algo llamativo. Entonces, vamos a analizar su estrategia. Primero, ¿Usó algo que estéticamente era agradable? Era agradable. Perfecto. ¿Qué otra estrategia usó? Bueno, que era, como mencionó hace un momento, que era el más astuto de los animales. O sea, yo supongo que como creación de Dios tenía ciertas capacidades que iban a, por su misma astucia, iba a crear cierto impacto sobre, sobre la mujer al momento de acercarse. Porque yo me pregunto qué hubiese pasado si hubiese sido quizás otro animal. No hubiese sido el más astuto de toda la creación, bueno, de los animales. Pero el que sea la serpiente y que haya escogido a ese animal creó un impacto especial. Tal vez, ajá, mesa. tal vez como que visualmente forma, buscó el animal que causara colores. más, sus colores, más, este, más, llamara más la atención, ¿no? Pero aquí ya vamos a hablar de la serpiente ya hablando de, del enemigo de Dios, de Satanás. O sea, él usó. La que está detrás. Ajá, el que estaba detrás realmente de todo esto. Pues nos damos cuenta de que usó como que en primer punto la curiosidad. Uh -huh. Porque, pues, tuvo que despertar la curiosidad de Neva, ¿no? Y me, me es interesante que inicia con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. E incluso la lección nos hace referencia a cuando dice, ok, desde el principio entonces ya le gustaba citar a Dios, ¿no? Porque recordamos claro. el pasaje en Mateo cuando está en la tentación con Jesús, ¿no? Que igual cita la, la palabra de Dios. Pero aquí realmente, pues, no dijo eso. Si comparamos realmente con lo que Dios les dijo, Dios les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto de le, ven, de le den acepción de ese fruto Entonces aquí como que usa la curiosidad Y ahora hace como que una pregunta No inicia atacando Porque si cualquiera iniciara atacando Pues nos vamos corriendo, ¿no? Claro. Pero inicia como que... Le, sí, involucró sí, en la, sí. le involucró en la conversación ¿Saben qué? Aquí encontramos una verdad a medias uh -huh. O una verdad distorsionada Ahí te encontramos dos estrategias La estética, algo que nos llame la atención Y una verdad Modificada, distorsionada Es y la nos... estrategia de Satanás claro. Que ha sido continuamente Y el, que sigue y la aplica siendo en nosotros hoy. La sigue aplicando en nosotros claro, Sabes, yo al leer esta parte uh -huh. de la historia Veo que siento como que Eva quiso enseñar a la serpiente Como que la serpiente llegó en como plan ¿O que entró en un diálogo Exacto, ¿no? como que no sabía el, el, el, el mandato de Dios de forma concreta Y Eva quiso enseñar, quiso corregir y lo, en lugar de estar corrigiendo, estaba cayendo en la trampa. ¿Saben qué noto yo aquí? Que al entrar en discusión, en un diálogo, al querer jugar precisamente con la tentación, logró la serpiente que Eva cuestionara la, el poder y la palabra de Dios. Y esas son sus tres estrategias. Uh -huh. Es precisamente la estética, algo que te llame la atención, una verdad a medias, y que tú cuestiones lo que di a Dios, Dios, te indicó. Con respecto a ello, eh, ¿Mm? se menciona en el libro La Historia de la Redención, de Elena White, eh, con respecto al momento en donde Eva cita el, manda el mandamiento de Dios y dice, no le tocaremos tampoco a los al fruto prohibido. Cuando vemos la orden de Dios anteriormente dos veces, que no menciona el, el, el tacto, ¿no? el, el tocar que el fruto. ni siquiera juegues con él, básicamente. Así es. El... Solamente menciona el comer el fruto. Claro. Y es como que Eva añade esta parte y ella menciona, eh, Elena White menciona que esto fue el principio de, porque al momento que la serpiente le da el fruto a Eva y ella lo toca, se da cuenta que no ha muerto. ¿no? Que, y lo que dijo Dios y, o lo que ella creyó que dijo Dios. Entonces convierte en una Exacto. mentira entre comillas. Entonces ella dijo, bueno, si es que toqué el fruto y no morí, pues si como el fruto, ¿Tampoco probablemente sí. tampoco muera. Y, y eso fue su error. Yo creo que es, es clave que nosotros en nuestra vida eh, tengamos bien claro el, el, el mensaje de Dios, las indicaciones de Dios. O sea, eh, Dios ha sido bastante claro. Y Satanás a veces lo, lo mezcla con, con una mentira y entonces ya se convierte en una, en una, en una verdad a medias. Y, y ahí es donde está el peligro. Y también el acercarse, porque entre más cerca estás, el fruto también era, era agradable, dice, a la, a la vista. Eh, vio que era bueno para, para comer. Entonces estamos en un terreno Nos acercamos a un terreno peligroso. Y claro, profe. Y no olvidar. La, el, el mandamiento de Dios, tenerlo bien claro. Si Dios lo dijo, no tengo que dudarlo. Creo que es muy importante que mejor tomemos la opinión de un experto, que él nos oriente. Y tengamos una pregunta para él. ¿Y por qué es tan reconfortante ver que en el mismo Edén, donde comenzó el pecado y la maldad en la tierra, el Señor comenzó a revelar el plan de salvación? Recordemos que el Génesis, que justamente nos habla de los orígenes de todo lo que acontece en este mundo, también nos dice cómo se originó el pecado en esta tierra y por qué nosotros vemos tanta maldad. El Génesis nos dice que Dios creó un mundo perfecto en el cual al ser humano le dio la capacidad de decidir y en esa capacidad de decidir el ser humano decidió desobedecerle. Ahora. ¿Dios pudo haber detenido justamente a Eva cuando estaba tratando de tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? La respuesta es sí, pero si él lo hubiera hecho, entonces hubiera impedido que ella pudiera ejercer la libertad que Dios le había justamente concedido. Ahora, con esa, con esa desobediencia se introduce el pecado y el pecado deja al ser humano sin esperanza. Es una de las cosas que a veces se nos hace muy difícil de entender, pero ¿qué esperanza tienen ahora ellos? que han escuchado que el Señor les dijo, si un día ustedes toman del árbol, el día que toman de ese árbol, el día que coman de ese árbol, van a morir, es decir, van a desaparecer. Entonces, ellos han comido del árbol, han quedado sin esperanza, se han alejado de Dios y sin embargo, ahora Dios viene y les dice, ¿saben? Ustedes no tienen la solución al problema que acaban de crear. Y es de gran gozo para nosotros el saber que Dios ahora les dice que lo que ellos habían producido que era el pecado Dios lo va a solucionar en un futuro y justamente les da la gran promesa en Génesis 3.15 lo que nosotros conocemos como el protoevangelio Evangelio es decir, la primera vez que se habla de un Salvador que vendría aquí en este mundo que podría solucionar el problema del pecado. Por eso es que el hombre se mete en un gran problema y Dios ofrece una gran solución. Dios no dejó al hombre, por el contrario, le dijo cómo podía de nuevo estar en armonía con él. Confiemos en Dios, él quiere restaurar las relaciones que un día nuestros primeros padres dañaron. Muchas gracias, Pastor Isidro, por habernos orientado en este tema tan importante que es la caída y también en, en la salvación, ¿no? en, en el plan, en la estrategia que usa Dios para, para levantar a la humanidad de la caída. Y me gustaría que ustedes me comenten un poco acerca de la reacción que tiene Dios al darse cuenta que Adán y Eva tomaron el fruto prohibido. ¿Qué reacción tiene Dios? ¿Cómo actúa Él? Pues primeramente los, los busca. Los busca. Dios va en busca de, del pecador siempre. Pero lo interesante es que lo hace también a una manera de pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Porque sabemos que Dios sabía dónde estaban, ¿no? Claro. Pero eso también eh, lleva a lo que es la reflexión, para que Adán y Eva pudieran pues reflexionar también en lo que habían hecho. Reconocer, eso. Sí. curioso en la pregunta, ¿dónde estás? Porque obviamente Dios sabía dónde estaban. Dios menciona en la Biblia que conoce hasta el número de nuestros cabellos, la, controla las hojas que se caen, las aves, etcétera. Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, pero la pregunta más que por saber dónde estaban era para hacer entender al hombre y a la mujer el por qué se estaban escondiendo. Porque Dios, cada vez que venía al jardín, ellos lo recibían. Era como una fiesta recibir a Dios y su presencia pero esta vez no fue así. Dios llegó y no estaba la bienvenida que comúnmente tenía. Estaban escondidos. Y creo que la pregunta más fue por eso. Sí. ¿Y cómo es que enfrenta Dani y Eva? ¿Cómo enfrentan ellos el interrogatorio que Dios les hace? ¿Cómo lo enfrentan? Echando la culpa a otros. Eh, Te por... la abuelita entre todos. Sí. Por eso es importante eh, reaccionar. O sea, la, el proceso que Dios quiere llevarnos es que reconozcamos que la falta es nuestra, la falta es propia. Porque si, si empezamos a echarle la culpa a otros, pues entonces no vamos a, a tomar la salvación que Dios nos ofrece. Porque no la necesitamos, no, yo no hice nada. La culpa es de otra persona. De alguna manera en estos versículos hacen mención de lo que usted mencionó, profe, de que, de que realmente todos de alguna manera eran culpables. Y, y todos quisieron evadir su culpa. Y me gusta que ya llegamos a esta parte donde ellos no reconocen su, su culpa porque Dios a, le responde a lo que ellos están haciendo. Al final, ¿a quién le cayó la última bolita, por así decirlo? ¿Quién fue el, el que ya no tuvo a quién más culpa? La serpiente. ¿Y qué hizo Dios con la serpiente? La maldijo. Es muy curioso la forma en la que Dios actúa, porque incluso hasta en eso vemos proyectados la perfección de su método, que él comienza preguntando a Adán y Adán a la mujer y luego la mujer a la serpiente y luego la maldición es a la inversa. Primero a uh -huh. la serpiente, el castigo a la mujer y el castigo al hombre. ¿no? Y es... Es eh, curioso el ver cómo este mismo método no solamente se aplicó en el Edén, sino también en otras, en otras oportunidades. Por ejemplo, con Caín, cuando mató a Abel, Dios sabía que lo había matado y bueno. le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y, y vemos eh, en, en, en toda la Biblia que Dios usa el mismo método para poder indicar cuál ha sido nuestra falta. Muchas gracias. Tenemos, antes de terminar, quiero que dialoguemos de manera súper rápida Dos preguntas. ¿Qué pasa con la humanidad y cómo funciona el plan de salvación? Porque Dios hace una estrategia. Este, justamente cuando, cuando, la, cuando la serpiente es maldita y la tierra también, Dios en ese momento también dice algo que es una esperanza para una estrategia de salvación. De manera rápida, ¿pueden hablarnos acerca de eso, del plan de salvación que Jesús hace desde ese momento? Dios, perdón, Dios hace. Génesis 3:15, creo que es un versículo clave, uh -huh. eh, y pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eh, Dios tiene asegurada la victoria a través de Jesús, nos ofrece la salvación a través de su vida eh, perfecta. su eh, su sacrificio y su resurrección y su ministerio actual de intercesión Él nos ofrece la salvación, está a nuestro alcance No significa que, que ya todo esté definido, la decisión está de nuestro lado Si la queremos aceptar ese, ese evangelio, esas buenas noticias Por eso se le llama como la primera promesa eh, de, de la salvación y nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 20 de Génesis 3, que a su mujer Adán le puso por nombre Eva, y si checamos las referencias, el nombre hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente, porque dice que fue la madre pues de todos los vivientes, ¿no? Entonces desde ese momento, ok, sí, iban a morir, pero habría una descendencia y en Esperanza, esa sí exactamente. Es pues en esa descendencia es pues, donde vendría el Mesías, ¿no? Y es muy importante ver cómo desde el estudio, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, que es el primer libro, ya hay una esperanza para pues, nosotros incluso. Así es. Es hermoso ver cómo que desde entonces eh, el plan de redención ya estaba escrito prácticamente eh, en la mente de Dios. Y al dar esta, esta promesa, lo que mencionó en Génesis, pues eh, Podemos luego observarlo con lo que sucede con Jesucristo. ¿no? Incluso ahora que estamos estudiando el libro de Hebreos, eh, en Hebreos 2.14 hace referencia a que Jesucristo se tuvo que hacer carne para poder vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es que es extraordinario el plan de Dios. Agradecemos muchísimo porque ustedes estuvieron con nosotros y juntos aprendimos acerca del plan que Dios tiene para salvarnos. Desde el inicio, desde que surgió la caída, Dios estuvo con nosotros. Esperamos que puedan seguir con nosotros y sobre todo podamos estudiar durante todo este trimestre la lección de Escuela Sabática.